Estoy harta, así de simple. Estoy harta de que la gente me tome como una loca por el simple hecho de expresar mi opinión. Estoy harta de que se me acuse de grosera por decir palabrotas. Estoy harta de que se me abstengan de mis derechos por los que tanto he luchado y lucharé. Estoy harta de no poder ir a la calle tranquila sin que uno de los tíos me en comentarios y me sirven... Y me... Estoy harta de que todos piensen que se me puede tratar como un juguete. Estoy harta de sentarme en un pupitre y empezar a estudiar cosas que no me interesan. Al que esté escuchando esto, abre los ojos. Intentad ver el mundo exterior, que luches, lucha, hasta que no puedas más.